En este cuarto vídeo vamos a tratar sobre las pestañas Doctrina Administrativa, Bibliografía, Convenios Colectivos, Diccionario y Formularios. El funcionamiento del buscador de Doctrina Administrativa es similar al buscador de Jurisprudencia que veíamos en el vídeo anterior. Nos permite buscar texto o palabras que aparezcan en el resumen de la resolución. Por voces, resoluciones de una norma determinada, según el órgano que expide la resolución cuál es el tipo de resolución o si conocemos el número o el marginal de Aranzabi. Por ejemplo, en Voces tecleamos Autocontratación y elegimos resoluciones de un órgano concreto de la administración, por ejemplo, la Dirección General de Registros y Notariado, y buscamos. Dentro del texto, en Análisis, se puede ver comentarios, sentencias relacionadas o la normativa considerada por la administración. Pasamos a la búsqueda de bibliografía. Vemos que hay otros nuevos criterios de búsqueda como el autor, en una larga lista en la que podemos buscar. O la publicación donde se ha incluido, una revista por ejemplo. Podemos usar el ISBN o acotar según la editorial. Si solo nos interesa aquellas que tienen texto disponible en nuestra suscripción, marcamos esta casilla. Dentro del texto vemos un enlace a ProView, en el caso de que el usuario tenga la suscripción. Buscamos por ejemplo por la editorial Lexnova añadiendo que se vean solo aquellos con texto disponible. El resultado se puede filtrar según el área del derecho. Por ejemplo, escogemos contencioso administrativo. En función del texto, podemos tener una pestaña con el sumario y una de análisis donde podemos ver documentos relacionados. La pestaña de convenios colectivos puede ser interesante para quien esté interesado en la rama social o laboral del derecho. Los campos de búsqueda son parecidos a los de legislación, añadiendo el sector, por ejemplo alimentación. La empresa, el ámbito geográfico abarcado o el código del convenio colectivo. Buscaremos, como ejemplo, un texto referente a los trabajadores del sector de la restauración. Tenemos diferentes documentos, como acuerdos entre asociaciones empresariales y sindicales, publicación de revisiones salariales asalariales, etc. Y sobre el ámbito de distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid. Todos estos criterios podemos incluirlos en los campos de la búsqueda por convenios colectivos. Dentro del texto tenemos el sumario. Y el análisis al igual que los anteriores. En noticias, podemos buscar una noticia determinada, según texto, tema, categoría, jurídica o no jurídica o fecha. Estas categorías no podían combinarse desde el apartado actualidad. Sobre la cláusula suelo, podemos buscar noticias sobre la legislación, o sobre resoluciones de tribunales. El diccionario es un instrumento muy útil en la base de datos, en caso de que tengamos dudas sobre el significado de un término jurídico. Este significado vendrá explicado con sus connotaciones jurídicas, siendo diferente del significado que se le da en el lenguaje común. Por ejemplo, buscamos el significado de domicilio. Por último, veremos la pestaña de formularios. En ella se pueden buscar modelos de múltiples documentos, impresos, solicitudes y actos que pueden darse en el tráfico jurídico actual. A la derecha tenemos una clasificación de estos, según modelos procesales y contratos u otros modelos sustantivos. Por ejemplo, pincharemos en contencioso administrativo, en el procedimiento administrativo general, Vemos así aquellos actos que pueden ser necesarios en dicho proceso. Vamos a acceder a un modelo de contrato civil de arrendamiento de bienes muebles. A la izquierda, en texto, podemos eliminar cláusulas, según las que vayan a sernos necesarias o no. Y en análisis, en legislación, ver los artículos que son de aplicación a la materia. Si desea obtener más información sobre la base de datos Aranzadi, no duden en acudir al aula Aranzadi, en Proceso e Información Especializada de la Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas.